A veces debes aceptar las cosas como son y no como quieres que sean a veces sufrimos mucho porque las cosas no suceden como queremos sufrimos porque nos cuesta aceptar que pasen y ya tenemos el reto de aceptar y afrontar las situaciones que nos tocan vivir y trabajar trabajar muy duro para lograr ese equilibrio que en tanto deseamos hola amigos les saluda Ricardo Niño. Sean bienvenidos a V-Lifers. Muchas veces deseamos que las cosas sean de otra manera. Deseamos que eso jamás hubiese pasado. Lamentablemente, es casi imposible detener el destino. El ser humano debe enfrentarse a muchos obstáculos en su vida. Muchos de ellos no los puede evadir. Y en ocasiones el resultado de esos no es el que espera. Sonará difícil, y tal vez no estés de acuerdo, pero a veces debemos aceptar las cosas como son. Muchos solemos sentirnos insatisfechos, ya sea por algo ajeno a nosotros o por algo que nos afecta directamente. Y es que son muchas cosas. ¿Por qué he decidido llover hoy? ¿Que quiero ir a la playa? ¿Por qué hay tanto tráfico? ¿Por qué? ¿Por qué mi pareja no me trata igual? ¿Ven? Son factores que nos afectan, tanto directa como indirectamente, y a veces no podemos hacer nada para cambiarlos. Tal vez te sientes identificado o identificada con alguna de estas preguntas. Yo la verdad me identifico con todas. ¿Y qué podemos hacer? Así somos los seres humanos. Y nuestro gran problema es creer que las cosas deben hacerse a nuestra manera. Únicamente a nuestra manera, porque solo así nos sentiremos bien. A ver, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve quejarte de las cosas? Ok, no salieron como esperabas, pero por algo será. ¿No lo crees? ¿Qué ganas? <ríe> Yo sé que ganas. Frustración. Te sientes vacío. Sientes que nada es suficiente. Nada te complace, por así decirlo. Ey, lo peor es sentirnos insatisfechos cuando nuestra realidad es otra. Nos dejamos llevar por la rabia del momento y muchas veces dejamos lo que tenemos por ir en busca de algo que ni sabemos si es real o no. Y sí, hablo de la pareja. A veces creemos que esa persona no nos llena buscamos todas las excusas para darle fin a esa relación porque creemos que el del problema es él porque creemos que la del problema es ella y cuando ya no está en nuestra vida entendemos que en realidad los del problema somos nosotros sin darnos cuenta hacemos a un lado nuestra felicidad es como si la dejáramos para más tarde y comenzamos a preocuparnos y, o frustrarnos por cosas que no valen la pena y a veces por personas que no valen la pena esa frustración conlleva a una depresión porque no nos sentimos bien no nos sentimos a gusto y a veces no es por otras personas a veces es por nosotros mismos y eso duele aún más sin percatarnos somos víctimas de una burbuja de depresión que nosotros mismos hemos creado una burbuja llena de insatisfacción y qué difícil es ganarle la batalla a la insatisfacción no lo crees porque la verdad sentimos que no avanzamos que nada nos alcanza que por más que lo intentemos sentimos que no logramos nada y esto es muy común en las parejas a veces, por más que intentamos hacer feliz a nuestra pareja, esta no reacciona de la forma como esperamos, tal vez sea porque ella se siente insatisfecha, y con eso nosotros nos sentimos así también. La insatisfacción, al igual que el amor, es una sensación mutua, por así decirlo, porque si tu pareja no está bien, tú tampoco, ¿no? Es evidente que algo ocurre, pero a diferencia del amor, la insatisfacción no es sana. Yo sé que no es fácil, sé que aceptar las cosas como son a veces se convierte en una decisión muy complicada, pero hey, por eso estamos aquí, ¿no? Para aprender a controlar un poco esa insatisfacción que se apodera de nuestra mente y por supuesto a aceptar un poco nuestra realidad, y la clave es comunicación. Sí, habla. Si por ejemplo la situación engloba a tu pareja, hablen, no esperen que esa emoción tan vacía se apodere de ambos y terminen tomando una decisión de la cual se podrían arrepentir en un futuro. De hecho, cuando practicamos la comunicación, entendemos mejor a las personas y a veces, no lo notamos, pero hay tristezas que se esconden detrás de una sonrisa, detrás de un «estoy bien, tranquilo», cuando aprendemos a controlar nuestra insatisfacción y a aceptar nuestra realidad no te digo que ayudamos a otros a controlar la suya, bueno no directamente, pero lo hacemos porque le damos cabida para que hablen de lo que les preocupa, así ellos se desahogan y logran aligerar su mente y logran librarse un poco de esa tristeza que los atrapa. Si te das cuenta, cuando dejas de quejarte cuando decides hacer a un lado esa molestia que no te deja ver más allá, la cantidad de posibilidades que llegan a tu vida son impresionantes. Y es la verdad, porque acabas con una barrera que tú mismo habías creado. Acepta. Hazlo para encontrar esa paz que tanto anhelas. Pero hey, acepta. Pero nunca, óyeme bien. Nunca resignes nunca te limites aprende crece acepta no permitas que la resignación se convierta en tu nueva realidad porque si lo haces habrás perdido cuando hablo de obtener la paz me refiero a saber vivir en armonía con lo que tenemos a aceptar los cambios a aceptar que hay cosas que no son para nosotros Deja de negarte a aceptar situaciones que no te llevan a nada Vamos, sé realista Afronta las situaciones, afronta los obstáculos Si hay que cambiar, pues se cambia Si hay que aceptar, pues se acepta Quiero aclararte que cuando hablo de aceptar Me refiero a soltar el rencor Dejar los miedos atrás Y a disfrutar Porque la vida es bella y qué te puedo decir a veces debemos aceptar que las cosas pasen y ya bienvenido a la realidad yo sé que necesitabas que alguien te dijera esto y créeme estoy muy feliz de haber sido yo sí porque acá la verdad siempre hablamos de desamor siempre hablamos de problemas inconvenientes pero nunca hablamos de la realidad misma de la vida del por qué suceden esas cosas, de por qué suceden esas trabas a esas personas. Pero bueno, en fin, si has llegado a este punto del video, te pido que por favor me regales un buen like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video y comparte este video con tus amigos, con tus amigas. Así estoy seguro que ayudaremos a muchísimas personas, muchísimas personas. Yo sé que están necesitando este consejo. También si has llegado hasta acá, y si estás escuchando esto en este momento, déjame un comentario de una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final de este video, que eres fiel a v y que bueno, te encanta todo lo que hacemos. Sin más, nosotros por ahora acá nos despedimos, pero estamos seguros que nos vamos a ver en una futura ocasión. No te olvides, soy Ricardo Niño, y oye... Muy feliz de tenerte acá. Muy feliz de que hayas llegado hasta acá. Y que estés dando el paso para progresar de una vez por todas. Hasta la próxima querido o querida amiga. Y que Dios te bendiga.